Recuerden que a un grupo de esos se le dio nombre dominicano, asumieron nombre dominicano, fácilmente usted se encuentra a un haitiano que se llama Juan Pérez y está duplicado el nombre porque hay dominicanos con ese nombre que le han quitado su nombre y que lo que lo diferencia es el número de cédula y fácilmente, ¿cómo tú te llamas? Juan Pérez. ¿Eh? Y usted le pregunta, ¿de dónde tú eres? Cama. Yo no pas la lengua Español, yo parle creole patois, François. La ¿Eh? Te dicen y eh? no eh, recuerdan en la fila cómo agarraron a un a un haitiano eh, para la cuestión de la firma de, de, de la constitución y que, y que se ay, que vamos a luchar por la patria para cerrarle paso a Danilo. ¿Eh, ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo? ¿El cómo es que te, que es la feliz y de dónde es que tú vienes? Yo no sé. Y tú vienes aquí a afirmar, yo no sé, está aquí, es eh, que, que dile que yo no sé, no sabía ni siquiera lo español. Entonces aquí hay un plan nacional para acabar con este país. Es más, en estos momentos, y no hay autoridad aquí, ético, moral, en estos momentos hay un apagón aquí en Tenares. Se producen en todos los día apagón y nadie dice nada. No hay una autoridad que salga en defensa de este pueblo. Porque le faltan pantalones. Aquí hay una trama que va a terminar, yo lo estoy diciendo, aquí con una revolución, una guerra civil. Cuando el dominicano venga a despertar, porque le estamos dando facilidades, nosotros vamos a ser extranjeros en nuestro propio suelo. Aquí hay una presencia real de 3 millones de haitianos. Y esos 3 millones de haitianos nosotros cedulamos duramos 600 mil. Esos 600 mil dirigidos pueden cambiar hasta el curso de unas elecciones aquí. Y nos estamos cogiendo ese relajo. Por eso yo quiero felicitar, antes de pasar con Guillermo Moreno, quiero felicitar, señor director, no sé si tenemos la imagen ahí en el video, que lo pasé ayer y lo reiteramos hoy, del policía que, que se vistió de pantalones ante una invasión, un asunto haitiano, y él dice, ustedes son los culpables de esta situación, que no cumplimos con el deber, yo me voy para Haití como policía, y hay de mí si no voy con un pasaporte y voy legal ¿eh? dijo él. ¿Y tú sabes qué dijo él? Y allá, si no yo no me meten preso o me matan porque son eh, racistas. ¿eh? Y lo peor de todo eso es lo que está pasando con esta nación y lo que nosotros estamos permitiendo, esa invasión por el vientre, porque es por ahí, la tenemos. Usted sale por las calles de República Dominicana busca un haitiano viejo, son todos jóvenes, andan todos con una mochilita, andan todos en grupo. Hasta la construcción de los desvergonzados y descarados empresarios dominicanos, comenzando por el Estado, que es el que más contrata a haitianos ilegales para sus construcciones. Hablan ellos en, en, en, en, en, en Patoá ¿eh? y en Creol y no le permiten ¿eh? que si fuese yo, bueno, si usted habla español, se me va de aquí. Yo solamente he conocido dos un ingenieros. Uno de ellos es el hermano mío, el ingeniero Sócrates Vargas, que le ha tocado importantes obras. Y no contratan a haitianos. Si todos fuesen así, que se cambiara este país. Pero esos mismos que están trabajando en tu condición, son los mismos que te van a matar a ti, que te van a desplazar. Hay un rencor ancestral porque ellos entienden que le quitamos este territorio que es de ellos. Ellos dicen que hasta las mujeres de nosotros las van a coger. Y nos cogemos esos relajos y a lo que hablamos así nos tildan de racistas. Este país no. va a mí hacia su destrucción. Buenas noches, dígame. Buenas noches, Pitágoras. Sí. ¿Te parece este y cuando que... me tenga el video listo me avisa. Sí, dígame. Te escucho, dígame. En un sí, dígame, dígame del apagón que hay, yo sé que usted me va a llamar para eso. Eh, no, no, yo he para acá. Ah, muy bien. Eh, eh, eh, para decirte, Pitágoras, eh, que el, hay un programa en la tarde que le enviaron un reportaje de la capital, de, la, de, de las autopistas de las Américas, como los haitianos vienen ocupados esos barrios y la gente, los dominicanos, en eh, la capital, en ese barrio, de ahí, de las Américas, los autopista de las Américas, eh, de, para, para ir al aeropuerto de las Américas, eh, eh, los dominicanos están trancados en su casa con miedo y los haitianos afuera con machetes, con palos, con piedra, gritando y cogiendo eso para ellos. Y, y se ve un, dos guapos de la policía y no le hacen absolutamente nada. Y un dominicano fue que grabó eso con su celular diciendo eso. Yo pasé. El típica, yo pasé. Este gobierno, o, oye, escuche. El muchacho celular, escuche, con escuche esto. Yo pasé eso hace un año. Eso se llama el pequeño Haití, por si usted no lo sabe.